Hola qué tal amigos, un saludo muy especial para todos, bienvenidos a mi canal Ideas y Arte con Betina les cuento que el video de hoy es muy especial para mí porque tengo como invitada a una de las fans más pequeñitas, ella quiere que le haga una caja para la mamá, esta cajita va a ser como para que la mamá guarde los recuerdos. Que recuerdo, la niña hace tarjeticas y carticas a la mamá y quiere que las tarjeticas no queden por ahí volando. Entonces vamos a hacer esa cajita que es a gusto de la niña y sé que a ustedes también les va a gustar. Acá les presento la niña, Celeste. Hola, ¿qué tal los chicos? Yo soy Celeste, estoy muy feliz de estar con mi vida en este maravilloso canal de mentira. Le pedo a que le damos una caja para que mi mamá volte las tarjetas que yo le hago. Espero que les guste y que no se pierdan el paso a paso vamos a ver cómo se hace corta un cuadro en cartón duples ahí está la medida y en sus cuatro lados vas a medir 8 centímetros vamos a trazar las líneas con lapicero sin tinta o con tijera como les he enseñado y vamos a hacer los quiebres vamos a cortar en estos extremos Celeste te gusta cómo estoy armando la cajita me gusta mucho si ¿Sí has aprendido mi amor con tal, de que te... sí. con tal de que tenga el tamaño para que mi mamá guarde las tarjetas está quedando muy bonito Celeste me dio el tamaño para hacerle la cajita Para que pueda pegar así, mira Así Ay, Y Pega tú los otros dos lados Vamos a ver si Celeste ya, ya, ya, ya. es capaz de hacerlo Hazlo Celeste sí. Muy bien, excelente Así ya mi amor para sí que, que te pegar, cierre ¿verdad? bien Lo que pasa es que es la silicona Como es silicona líquida eh, Se demora para pegar mi amor Entonces es por eso, listo ya. Entonces ya tenemos la base Para la cajita ahora vamos a pasar a hacer la tapa para hacer la tapa corta un cuadro y te deje la medida y en sus cuatro lados vas a medir 3 centímetros vamos a hacer lo mismo que hicimos con la otra caja celeste quiere aprender a hacer este tipo de cajitas a celeste le encantan las manualidades como les digo es una de mis fans no se pierde mis videos, ¿cierto Celeste? Sí, cada día que termino clase veo por ahí tres tuyos. ¡Qué linda! ¿Retiene por qué tiene que ser así? Tiene que ser así para que pueda tapar. Porque la tapa debe ser más grande que la base celeste. Ah, sí, porque para eso se tiene que cubrir. Se tiene que cubrir lo que hay por dentro, es cierto. Claro, mi amor, para tapar, para ponerle la tapa a la base y tape las carticas. Amigos, bueno, voy a pintar con pintura acrílica blanca y vamos a utilizar, muestra celeste, estas esponjitas. No, no sabía que se pintaba con el goma, solamente sabía que se pintaba con el pincel. La vamos a mojar así un poquito. ¿Te parece que queda bien? ¿Te gusta? Y me parece muy bien este color, este, esta pintura clínica, porque así me va a quedar mucho más fuerte. Ajá. Se va a durar más la cajita. Vamos a hacerlo también. Yo quiero que le dura hasta, hasta que mi mamá se muera más todos los cumpleaños. <risa> para que guarde todas las tarjetas. Qué linda. Bueno, acá la cajita ya quedó totalmente seca, como la quería celeste. Vamos a decorar entonces esta parte. Vamos a poner acá. Recuerden que esto es opcional. Esto es porque celeste quiere que la cajita le quedara como más finita, pues que le durara más, cierto. y la quería pintar, pero esto es opcional. Vamos ahora a utilizar estas maripositas que trajo celeste lo que más me gusta de la, de, de la caja, la decoración estas maripositas para que queden más finitas que hice yo les apliqué esmalte brillante para que se protejan más y duran más como si fueran plásticas eh, yo traje las mariposas porque el animal el favorito de mi mamá son las mariposas Acá ya quedó lista la mariposita. Ahora sí, Celeste. Basta pintar con. Ay, ¡Qué rico la voy a pintar con esmalte mientras que Betina se los floree! Bueno, ahora vamos a hacer las flores con, la, con el papel que escogió Celeste que le encanta el rosado, quiere que la cajita quede colorida yo una vez del día de la madre le llevé por ahí un ramo de 14 floras y le encantó, cada día les cambiaba el agua bueno acá vamos a pegar estas tiritas brillantes entonces vamos a pegarlas acá en la tapita vamos a hacer esto en toda la, la tapita y acá terminé de cortar las flores de varios tamaños. También corté unas bolitas amarillas para las florecitas. Ya uh, se secaron las mariposas y como... ¿Muestra se las mariposas? Ya se secaron las mariposas. Como, y como Betina dijo, vamos a decorar así la, toda la tapa porque a mí me gusta... Porque a mi mamá, ella me dijo, me dio ideas que le gustan las mariposas, que les gusta el elefante que les gustan las flores, que ah, les gustan le gusta las mucha cosas cosa. brillantes, <ríe> le gustan muchas cosas. Bueno, entonces vamos a doblar acá esta parte así para que las maripositas, miren que estas maripositas van a quedar muy finas. Vamos a colocar dos maripositas así, una a un lado y otra al otro, así, y vamos a, colo a pegar las florecitas que van a hacer en toda la cajita. Beatina me dio, a escoger, eh, me dio a escoger unas cajitas, pero yo le dije que no me gustaba ninguna porque yo quería hacer a mi gusto y eh, como a mí me gusta la caja para mi mamá, para mi mamá, entonces eh, yo le dije que... No quería ninguna, así que ella dijo que cuando grabamos el video eh, me, me dices cómo hacerla y así estoy con ella. ¿Te gusta mucho la caja con flores? Sí, me gusta mucho. Aquí yo me. Aquí están las fotos que yo, eh, que Betina me pidió para, eh, para la caja, para decorarla por dentro. ¿Y como se fijaron? Esta es mi mamá a quien le vamos a hacer la caja. Nos quedaría así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a hacer unos punticos a las florecitas. Como les digo, esta cajita la estoy haciendo a gusto de Celeste. Espero que la idea que nos está dando Celeste en este video también les guste a todas las mamás o también lo pueden personalizar para regalárselo a una amiga. Que por ejemplo, a la tía, a la abuela. Entonces también les va a gustar a todas las mamás de todos los seguidores de Betina eh, y también les va a gustar porque sé que a todas las mamás del mundo y del universo les gustan mucho las flores. Este okay. y vamos a hacer punticos así ella quiere ¿Así? hacerle un fondo que el fondo le quede con punticos Muy bien bueno ahora vamos a preguntarle a celeste cómo quiere o la frase con la que quiere marcar la cajita ¿Cuál frase quieres, mi amor? Eh, con amor, para mamá. ¡Qué belleza! Lo que yo le quiero hacer es la letra un poquito corta más gruesa, entonces la niña quiere la, la letra más gruesa, vamos a hacerla más gruesa para que se vea más, bien decorada Betina. vamos a hacerle ahora los punticos que según Celeste a la mamá le gusta mucho que tenga mucha decoración yo como vine a la casa de Betina y esto, eh, la casa de, tienen, de Betina tienes que hacer un tour a tu casa porque tu casa es un mundo de fantasía, tiene una habitación llena de manualidades tiene la casa llena de manualidades y la tiene muy bonita <risa> Gracias mi amor Y así terminamos la cajita no, Betina, nos falta algo muy importante. Ay. Como pintamos las mariposas del malte transparente, como yo quiero que esta caja le dure tanto a mi mamá, entonces también vamos a pintar las flores. Claro que sí, Celeste, se me olvidaba. Sí, claro. Eh, recuerden que yo les dije que con el malte transparente se podían pintar las maripositas o cualquier otra imagen que deseen, si quieren que les dure, pueden aplicarle esmalte transparente entonces vamos a aplicarle a las florecitas y ya volvemos acá ya terminamos de pintar o darle la pasadita de esmalte a las flores y de verdad que quedan que quedan bastante protegidas acá en esta parte en la parte interior de la tapa terminamos de decorar delineamos con marcadores de colores porque a Celeste le encanta que la caja quede colorida. Y entonces, y con ves, mucha decoración. Y con mucha decoración, o sea que es igual a mí. <risa> bueno, eh, y delineamos también las florecitas para que quedaran más decoraditas, me parece que quedó muy lindo. Bueno, ahora vamos a a esperar que Celeste coloque las cartitas para la mamá. Yo aquí tengo unas que yo le echo a mi mamá yo no les hecho tanto pero es mi costumbre en cada en cada Qué época le hago una tarjeta o en cumpleaños. en cumpleaños cada una y en el día de la madre y el de la mujer Qué niña tan especial esta se le dice para el día de la madre Hermosa le quedó mi amor. Y esto yo lo hice en preescolar y también le hice un llavero. Mi amor yo lo acerco a la cámara un para llavero. que vean bien. Miren qué belleza lo que hace Celeste. ¿Se imaginan cuando sea grande qué ir a hacer? Qué niña tan detallista qué cosas tan hermosas las que hace. Esto fue con. Eh, ¿Con qué hiciste con... esto? Esto yo lo hice con, eh, con porcelana fría. Porcelana fría, pero eso me lo hizo la profesora porque eso yo lo hice en clase para una sorpresa. Hermoso, mí, hermoso, mi amor. Entonces también la voy a meter en la bolsita. Voy colocándola en la cajita. En la bolsita. Y muestro las otras tarjetitas que tienes ahí. Sí, esta Ajá. es la primera con el llaverito y la que sigue es esta que yo que se la hice lisa, también para Bien, que linda esta yo también esta también se la hice para el día de la madre eh, que Bien, dale, que... tengo muchas más pero tengo muchas más tengo muchas más ver qué linda con no una las... mariposa este, no bueno, las encontré y no, no encontré ninguna del día de la mujer. Pero esta, esta, yo qué se la hice para el cumpleaños de ella de linda. este año. ¿Cierto, mamá? Sí, yo se la hice para el cumpleaños de ella de este año. Yo se la hice para el cumpleaños de ella. Esta otra. Linda. Ah, que está yo también. Esta fue la única sí. que encontré el Día de la Mujer. ¿Es hermosa? Esta fue la única. Sí. Se dibujó a casa Celeste también. Sí. La más alta es mi mamá Ajá. y la más chiquita soy yo. Qué hermosa. Y por sí. oh, último. Esta. Esta, esta tarjeta. Es un pequeño decoración. detallito que le diste eh, a la mamá. Es un pequeño, es que eh, normalmente esto venía eh, como doblado en una carta, pero uno no me iba no, para ¿no? entregarse, lo doblado en una carta porque el marcador como el sharpie pasó al otro lado. Claro. Y sí, entonces ya se la todo. <risa> claro y que sí. la que ya les había mostrado, pero la que dejar de últimas para la cajita porque no, está como el llavero es cortito entonces no es plana como las demás. Ahora coloca la tapa, ya va a tener celeste donde guardar las tarjetas a la, a la Y ahora sí, como hijo Betina, ya nos quedó. Y ahora sí, terminamos, miren cómo quedó la cajita. Amigos esto ha sido todo por hoy, espero que la cajita les haya gustado a mí. Personalmente me encantó la idea de celeste, manito arriba si ¿sí te gustó. Comparte el video con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal. A mi eh, mamá le encantó esta cajita porque, como les dije en un pedacito anterior, a mi mamá le encantan muchas cosas y sobre todo le encanta mucho la decoración. ¡Chao! ¡Chao!